Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Y bienvenido a toda la información más relevante de las últimas horas. Avión de la Fuerza Aeroespacial de Rusia, un Sub-25, se estrella en la provincia de Belgorod. Fortalecer la triada nuclear y desplegar misiles intercontinentales en los mares de Rusia fueron parte de las nuevas declaraciones del líder del Kremlin en las últimas horas. El Pentágono amenaza a China de línea roja en el caso de prestar ayuda militar a Rusia. Estados Unidos informa que está en proceso de terminación el lanzador de marítimo de misiles hipersónicos. La portavoz de la Cancillería de Exteriores de Rusia, María Zaharova, comentó la visita de Biden a Ucrania. Contrario a lo que muchos piensan, dice Zaharova que Biden no se atrevió a llegar a Kiev sin avisar y pedir garantías de seguridad a Moscú. Israel lanzó una en la franja de gas en las últimas horas un jefe de la marina de los Estados Unidos ha dicho recientemente que China tiene una ventaja militar significativa sobre Estados Unidos la tercera guerra mundial está más cerca que nunca, dice el expresidente Donald J. Trump en un video difundido recientemente en el norte Putin revoca decreto que pone en duda la soberanía de Moldavia y esto ha puesto un foco de un nuevo posible factor de tensiones entre Rusia, el país moldavo y la OTAN. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia y los invitamos a que se queden hasta el final del video y gracias por estar con nosotros. Aquí está el contexto de las noticias. Comenzamos con la mejor información internacional. En las últimas horas, según los medios eslavos, la Fuerza de la Defensa de Israel lanzó una contra la franja de Gaza. Las fuerzas de la defensa de Israel anunciaron la madrugada de este jueves que procedieron a la franja de Gaza. Según el comunicado, las fuerzas de Israel están atacando actualmente en Gaza, informó el ejército en un tweet en respuesta a los cohetes disparados desde Gaza. Los héroes de combate arremetieron en un lugar de fabricación de armas y un complejo militar perteneciente a la organización. Hamas ubicado en el centro y norte de Gaza comentó el ejército de acuerdo con el comunicado de las fuerzas de defensa israelíes la instalación ubicada junto a una mezquita una clínica un hotel una estación de policía y una escuela fueron afectadas el ejército señaló que estos datos son una evidencia adicional de que el movimiento Hamas explota a la población civil de Gaza colocando deliberadamente su armamento en el centro de áreas civiles horas antes Israel fue el blanco también de lanzados desde la franja de Gaza, las sirenas resonaron en, en varias ciudades que están situadas en el sur del país y poco después se detectó el lanzamiento de seis proyectiles, cinco de los cuales fueron interceptados, mientras el último cayó en un área abierta. En las últimas horas, un militar estadounidense dijo que la Armada de China tiene una ventaja significativa sobre la de el norte. Un alto cargo militar subrayó que China no solo tiene más buques militares, sino que los astilleros navales estadounidenses no pueden competir con los Chinos. Dice el artículo que nos parece interesante de Eastman TV. La Armada de China tiene ventajas significativas sobre el estadounidense, entre ellas una flota más grande y astilleros con una mayor capacidad, declaró este martes el secretario de la Marina de Estados Unidos, Carlos del Toro, en una conferencia nacional Press Club y que está reportando RT. Al hablar de que el norte debe modernizar y ampliar su flota para hacer frente a China que pretende acabar con el dominio el estadounidense en los océanos del mundo, reveló que el país asiático cuenta con unos 300 40 buques y avanza hacia una flota de 440 para el 2030. Mientras tanto, la armada de los Estados Unidos cuenta con menos de 300. Cito las palabras del funcionario: Necesitamos una armada más grande, necesitamos más buques en el futuro, buques más modernos en el futuro, en particular que puedan hacer frente a esta amenaza. Declaró, añadiendo que los astilleros navales del Norte no pueden competir con los chinos. Desgraciadamente, China tiene una ventaja significativa. No lo considero necesariamente una ventaja, pero es un una realidad lo que significa que tienen 13 astilleros en algunos casos sus astilleros tienen más capacidad un astillero tiene más capacidad que todos los nuestros astilleros juntos eso supone una amenaza real Además, el alto funcionario afirmó que Pekín tiene ventajas en cuanto al número de trabajadores de astilleros, mientras que uno de los grandes problemas del norte es encontrar mano de obra calificada, tras lo cual acusó al gigante asiático de utilizar trabajo esclavo. Sin embargo, no aportó datos concretos en apoyo de las acusaciones. Así, analistas han cuestionado la veracidad, han cuestionado la veracidad de tales afirmaciones. China dispone de una gran reserva de mano de obra y no tendría sentido utilizar trabajo esclavo en un sector de alta tecnología vital para la seguridad nacional declaró Blake Ersinger, investigador y experto de ...de defensa del Indo-Pacífico del Instituto Empresarial del Norte. Destacó tales palabras demuestran la costumbre de los altos funcionarios de culpar a China por todos los fracasos. Esto parece desgraciadamente habitual en la dirección de la Marina, que tira piedras sobre efectos reales o imaginarios de la construcción naval de China, luego de tener en cuenta los fracasos del norte durante en décadas en cuanto a conceptualizar, diseñar y construir buques para su propia armada. Dijo el experto recientemente para los diarios internacionales. Donald Trump está avanzando fuertemente en lo que es la carrera presidencial para Estados Unidos. Pero ha dicho en las últimas horas a través de un video que la tercera guerra mundial está más cerca que nunca. Lo dijo el expresidente en un video de campaña donde envió esta cruda advertencia para el planeta. El expresidente Trump alertó en un video de campaña que el tercer... El conflicto mundial estaría más cerca que nunca debido a los belicistas globalistas del estado profundo en el pentágono, el departamento de estado y el complejo militar. Cito las palabras del político. Una de las causas por las cuales fue el único presidente en generaciones que no inició ninguna guerra es porque fue el único mandatario que rechazaba las recomendaciones catastróficas de muchos generales en Washington, burócratas y llamados diplomáticos que solo saben entrar en conflicto pero no saben salir, manifestó Trump. En ese contexto recordó a Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos y otros obsesionados con empujar a Ucrania hacia la OTAN. Aseguró, según Trump, citado por actualidad RT, estas personas buscaron la confrontación durante mucho tiempo, por lo que ahora el mundo está al borde de la tercera. Para remediar la situación, el exmandatario opinó que los estadounidenses tienen que deshacerse del establecimiento globalista corrupto que ha arruinado la decisión importante y exterior durante décadas. Eso incluiría al presidente Joe Biden sobre quien su propia gente dijo que nunca ha tomado una buena decisión respecto a otros países y conflictos agitó finalmente el expresidente.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 En las últimas horas es curioso como María Sajarova, la portavoz de la Cancillería de Exteriores, es bueno, también comentó la visita de Joe Biden a Ucrania en las últimas horas. Según TAS titula, Biden no se atrevió a visitar Kiev sin pedir permiso de garantías a Rusia, es lo que ha dicho María Sajarova señalando que la visita del líder del norte fue escenificada con dramatismo, pero en realidad se asemejaba a una actuación fallida en un teatro propio. Dice esta nota de TAS que el presidente del norte, Joe Biden, se atrevió a hacer una visita valiente a Kiev solo después de obtener garantías de seguridad de Rusia, dijo la portavoz de Relaciones Exteriores, María Sajarova durante una sección eh, con eh, medios de comunicación en Moscú. Dice la funcionaria, Biden no se atrevió a visitar Kiev sin advertir a Rusia y pedirle a la parte rusa que garantizara su la vocera señaló que la visita del líder del norte fue significada con dramatismo, pero en realidad se asemeja a una actuación fallida en un teatro de provincia. Para darle algo de dramatismo, a este momento incluso han hecho sonar la alarma de aéreo señaló, aunque le dijeron a la gente de Kiev con anticipación que no le hicieran caso, debido a la ausencia de una amenaza real, todos advirtieron a su vecino, Biden está a punto de llegar, lanzarán la sirena, pero está bien, podemos quedarnos casa o hacer nuestro propio personal, porque es una parte de la puesta en escena. Si Washington quería dar otro ejemplo a sus aliados sobre cómo apoyar al régimen de Kiev, no salió muy bien, concluyó Saharov, especialmente en medio de las fuertes afirmaciones que tiene el control total de la situación y que Kiev ha resistido y está a punto de ganar